...espero en los últimos días con el tema de un enfrentamiento que hubo en un programa que imita oh, sí. este, que se llama... El, el Sol. Sol. El Sol de la Mañana. El Sol de eh, la Mañana. Sí. Y entonces, eh, a nivel Carrosario, una periodista de acá, de San Francisco, a Televisión nuestra. también, es ¿eh? O de radio. Eh, yo Solo sé... televisión y por las redes. Exacto. Solo televisión y redes. No, será radio y redes. Es radio y redes. Ah, ok. Radio y redes. Ok, sí. perfecto. Pues, este programa, en este programa, el, el diputado José Laluz y la periodista Anibel Carrosario se enfrentaron producto de una discusión... Amado, eh, eh, o sea, todo se dio para um, más o menos ambientar. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando ella hace una crítica a los congresistas por la aprobación de los 67 millones de pesos para la tinta que se utilizará en la Junta Central Electoral. Y ella decía, lo esto es lo que es un tollo de ley, los, los congresistas lo que saben es hacer tollos de ley. Ante esto, José Laluz la emprende, eh, se molesta y dice que ella no es equilibrada, que no es justa, porque él sí ataca y critica al Congreso. Ante tanto, ella no, porque ella cobra en la Junta y que le busquen un solo programa donde a nivel carrosario eh, esté o ataque a la Junta, porque según él, ella cobra. Ahí Ahí fue Bien, que se armó yo, todo. Yo, realmente, yo no me voy a centrar en este comentario, en el tema de si ella tiene razón en su planteamiento o no. Eh, porque, bueno, cada quien... Eh, Enfrenta lo que entiende debe de enfrentar, tampoco creo que José Laluz sea el mejor. Eh, es, un, es un político, un político dominicano y todo político dominicano tiene mucha falencia o tiene muchas malas intenciones, muchísimas cosas. Pero bueno, no, no entremos en detalle. La cuestión está en lo siguiente. Aquí hay un prurito, que, hay que, que es un San Benito que hay que quitar. Desde que un periodista está designado en una posición en el gobierno, la gente entiende que ese periodista se cayó, que ese periodista no sirve, que ese periodista... Óyeme, un periodista es un dominicano, además es un profesional que tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo, de ser designado en una posición pública en cualquier estamento del Estado. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está en que ese periodista, si no hace su trabajo, entonces sí está actuando mal. La cuestión no está en que lo nombren o no, y cada vez que hay un periodista nombrado, usted ve que sacan el listado. Sí, sí. Y no que fulano está nombrado, pero hace el trabajo. Vladimir Paula es un periodista que trabaja para el Hospital San Vicente de Paúl. Y yo entiendo que él hace el trabajo que tiene que hacer. Es pecaminoso que Vladimir Paula sea periodista del Hospital San Vicente de Paúl Absolutamente. Por ningún lado es pecaminoso. Ese es su derecho como ciudadano dominicano, como joven profesional de la comunicación, tiene todo el derecho, tiene todo el derecho de ser designado en una posición. Lo que tiene que hacer es su trabajo. Y si lo hace, no hay manera de criticarlo. Porque eso es un sanbenito que le han colgado a los periodistas. Usted no puede ser parte del gobierno porque usted es una bocina. Lo que pasa es... Pero yo te voy a decir una cosa con el perdón uh -huh, tuyo. Uh -huh. Hay bocina de un lado y de otro. Porque eso, la gente utiliza el tema bocina o el término bocina como para... Des eh, un tanto peyorativo uh -huh. para decir que el periodista, el comunicador que eh, eh, trabaja para el estado es una bocina, eso quiere decir acepta todo lo que haga el gobierno, lo que diga el gobierno, amén y lo promociona. Eh, pero también del otro lado lo hay, porque hay bocinas de la oposición y hay bocinas de los grupos populares incluso. Sí, Entonces, claro. No veo cuál es el problema. Lo que sí quiero dejar claro aquí es esto Un periodista tiene todo el derecho de ser designado en una posición pública El único compromiso, el único deber que tiene es cumplir con su trabajo Pur y, simplemente. y el día que cumplir con tu trabajo choque con la política de la institución Toma la decisión de irte y punto eh, Lo que pasa es, Amado, que por eso que sucede en nuestro país Las llamadas botellas y el hecho de que desde el gobierno se busque nombrar a personas o darle puestos o darle cargos a personas que trabajan en los medios para de alguna forma tenerlos a su favor, eh, ha creado un nivel importantísimo de descrédito de las instituciones cuando tienen a una persona que trabaja en los medios, ciertamente podrá <susurra> realizar su trabajo, pero desde que dicen, ah, Carolina trabaja en la Junta Central Electoral. Ah, no. Eso es una botella que tiene. Aún realice su trabajo, por eso es entendible que inmediatamente la gente eh, sepa que alguien que trabaja en los medios y que lo, y que tenga ese trabajo que realiza fuera de la comunicación, vamos a decir de, de bajo perfil, que nadie sepa que, por ejemplo, a nivel que trabajaba en la junta y que el, el término que se usa es que ganaba un cheque que cobra en la junta como encargada de contenido, no sé qué, eh, bajo qué condiciones o qué establece ese cargo. Dice lo que inmediatamente se entiende que es una botella ¿Por qué? Porque tenemos y podríamos citar una gran cantidad de comunicadoras Dejando a ella de lado Que están o que ganan O que están nombradas en, en los diferentes ministerios Y tú dices ¿Pero qué hace Ingrid Jorge, la hija de la autora? O sea, sin comparar y guardando distancia Por supuesto eh, Encargada pero mira, pero de, de, de mira una, Mirato Árabe Pero tenemos, mira otra cosa Laura Castellano, que es su, su sobrina, creo hijos o no no sé eso es del presidente de la junta trabaja en la junta y gana un sueldo de 200 mil y pico de pesos en el listado que publicaron en las redes aparece ella. Pero un grupo de, de, de damas que, que trabajan... eso en, es más pecaminoso, que tu hija esté, eh, esté trabajando en la Junta. Dirigiendo un estamento importante de un lugar donde seas tú que lo diriges. Pero lo, lo que quiero decir acá es, Amado, o sea, que caminoso. el hecho de que haya causado esta situación, el hecho de que esta muchacha esté trabajando en la Junta y que tal vez nadie lo sabía y que de esa manera eh, la luz... Eh, la enfrentara en ese momento, como que todo el mundo se quedó, pero bueno, por las posiciones que ella asume en ese espacio radial. Y por último, cierro diciendo, eh, tú tienes que ser un tanto equilibrado, o sea, si atacas cosas malas del gobierno eh, y otras las callas, por un trabajo que tienes ahí, entonces como que no tienes un buen manejo. O me quedo en la Junta, o me hago caso omiso a todo lo que sucede, porque ataco unas cosas sí y otras no, que ahí era donde la luz fijaba su posición, y que entiendo que ella entonces, eh, a todo lo que ha sucedido, y que nosotros entendemos que han pasado muchas cosas extrañas en la Junta, ella no ha dicho esta boca es mía, y él la atacaba en ese sentido. Entonces hay que manejarse. Ahí está el país entero encima de ella. Mira, yo pienso que... El tema da para mucho y uno pudiera eh, tener la tentación de analizarlo desde la perspectiva de la ética y la moral propia de cada uno. Yo pienso que asumir un, un anuncio, un patrocinio de una institución, de gobierno, te quita independencia como periodista. Eh, los ejemplos están ahí de sobra. No es cierto que un programa de una sola persona o de dos personas que dependa de dos o tres anuncios del gobierno van a atacar a ese gobierno, no es cierto. Nosotros hemos visto, hemos sido testigos en diferentes gobiernos cómo se si han existido las bocinas, desde lo que hablan por radio hasta lo que escriben por páginas de, eh, digitales. Todos, algunos de forma más descarada, otros de forma más encubierta, hacen un trabajo simplemente de vocería de la institución o del gobierno para el cual les sirven. Porque en la República Dominicana, y no solamente se da en el contexto de las instituciones públicas, sino incluso de la privada, si tú vas a, si una empresa cualquiera te da un anuncio, esa empresa piensa que tú no puedes hablar de ella. Pongo un caso cualquiera, la cervecería, que no tenemos anuncio de ella. Si tú te das una patrocinio, eh, eh, como si pediera el derecho de poder cuestionarla, eh, eh, de la Junta, de lo que sea. Entonces, yo pienso que tú debes elegir entre una cosa y otra. Es decía. muy fácil decir, eh, no, yo no me vendo, yo estoy a tal cosa y yo tengo sí. tal cosa. No lo no hay. Por alguna forma va a haber una autocensura, y si no llega tu autocensura, va a llegar la censura, de esa institución que te contrató y que te está patrocinando para que tú salgas a la luz pública, sobre todo en la capital de la República, donde esa publicidad se pagan tan cara. ¿Cuántos millones de euros? Donde esos patrocinios se pagan tan caros. 67 millones. Entonces, eso no es solamente que sea de una cosa aislada, sino que se trata de una estructura montada donde. Cada día se traza la línea que esas bocinas o esas personas pagas por el gobierno tienen que mantener dentro de lo que se va a decir ese día o esa semana en los medios de comunicación. Oye, ¿cómo es la vida? Eh, 67 millones. Todo lo divide más o menos entre 6 millones de gente que va a votar. Va a votar menos, estoy poniendo 6. Claro. ¿Cómo sale millones? el dedo, sale la, la tinta. A 402 pesos pintar un bendito dedo. A 402 pesos, este es un país del desarrollo esto, pa esto es una locura. Un, un paréntesis dolor. ahí, eh, cuando decías, eh, o sea, ese cuando se te quita, vamos a decir, eh, lo que tiene, o sea, que pierdes eh, la libertad de pensamiento cuando laboras para una empresa o cuando como comunicador tienes instituciones que se anuncian, vamos a claro. decir contigo, o trabajas para ella. Claro. Ella hacía la crítica, ella hacía la crítica de los 67 millones, ahora más bien no hacía una crítica objetiva sobre eh, evaluar, eh, sobre esa iniciativa de la Junta, entonces de alguna forma eh, bueno. eh, no hubo un buen manejo, o no ha tenido, o sea, o sea, eso salió a la luz pero y yo eso no le, lo digo le... por ella, yo estoy pensando en términos, términos generales. Sí, pero no, que, que se, da que, el, se el, da, que el, el, se que, da, que se da. Yo quiero, quiero, antes que de que se me acabe el tiempo, plantearle Ay, el tiempo. Sí, sí, <risa> a, plantearle otro asunto. Miren, una de las noticias más impactantes del, del año tendrá que ser esta, una de las. El hecho de que en medio de un, una, un proceso de denuncia, de maltrato físico a una señora, o de amenazas a una señora, y quisiera que me pongan la foto de que envié a la, a la tablet, por favor. Eh, la Policía Nacional acude, bueno, la señora, ahí está la cara del, una, un semblante patibulario. ¿De eh, que eh, quién. Sí, sí, una, un, un semblante patibulario, un individuo que tiene toda la apariencia de carne de orca, carne de cañón. Pero bueno, este señor... Maltrató y amenazó a su mujer. Su mujer fue a poner una una denuncia a la policía. Y la policía acude a su casa con ella para proteger una niña de seis años que tiene. Y en medio de esa situación, el tipo mata a la mujer con la policía ahí. Y tú dices, caramba, pero ven acá. ¿Y Ahora qué pasó? Dice la policía que no fue dentro de la guagua, que la mujer salió con ellos. Pero no importa, Pero igual, el problema es que eso lo que demuestra es falta de profesionalidad Total, de la autoridad totalmente, policial. Totalmente, totalmente. Óyeme, yo he visto casos en los cuales... ¿Y tú ves esos casos? Ajá. Es muy posible que ya ella Había advertido en otras ocasiones Sí, sí, sí, claro Y, y, no, y no solamente eso, es muy probable que todo el mundo En Ocoa En no, Jarabacoa, en Jarabacoa no supiera. Todo el mundo en Jarabacoa supiera que este tipo y era la, un foró Y la misma policía claro también Claro que ¿no? sí, era un foró Un guapo, un, un come gente Tú me entiendes, un come sí. avipa como dice Pero él parece un, un guardia de, como no, no, pues de, Del viejo este de, de, claro, eh, de estos pistoleros Lo que pasa es que ella no entendió lo de Silva Sí, ah, Luger. Luger. <risa> Esos serán yeah, okay, viejos okay. escritores ¿Es de novelitas okay. de vaquero. Ah, okay. Se ve como un personaje extraído de una de esas novelas. No, Eso es una cosa increíble. No, Sócrates, sí, tú, ¿Tú me entiendes, el... un tipo con cara es un tipo carne, con cara, carne de orca. Que, que sale a matar el primero con el que se enfrenta. Exactamente. Entonces, que un tipo fundada. así. <risa> Tú tienes que tener protocolo, la policía tiene protocolo y los protocolos no se pueden violar, porque Amado. si violas los protocolos pueden pasar cosas como esta. Primero el asunto de el, el, el, la, la Amado, esposa. pero tú mismo has dicho aquí que el policía dominicano solo sabe ser policía, o sea, con un arma que no conoce, ni, o sea, sí, con una manera. Sí, pero no... esos protocolos ellos los siguen. Lo que pasa es que la policía, dependiendo de quién le da el pesito, actúa ya. de esa manera. Pasó, señores, con un fiscal en este país, pasó con un fiscal que lo mataron por una situación idéntica a esa situación. Ah, caramba, se me olvida el nombre del magistrado ya difunto, que era fiscal en, en Santo Domingo Este. Sí, Va con la policía. Él, él hizo algo indebido, no debió presentarse a esa actuación donde él detuvo. Él fue a hacer un allanamiento, él fue a hacer un allanamiento con la policía en un lugar donde le habían denunciado que en un segundo piso un tipo tenía un corral lleno de chivos. Y la gente, bien, el mal olor bien. y el ruido, ¿tú te acuerdas? Y él fue a hacer un allanamiento. Regularmente el Ministerio Público, aunque no sí, está obligado, es. pero va con la policía a hacer el allanamiento. Y en ese momento la policía cogió, sentó al tipo en una silla, pero no lo esposó. No, una que una debieron cosa, haberlo esposado. De Omar, se llamaba Omar, el magistrado. No me acuerdo el, nombre, el apellido de Omar. La cuestión es que el tipo mató al fiscal. O sea, ¿eso qué significa...? ...falta de profesionalidad... ...la policía no puede violar ese protocolo... Cuando, ...cuando tú intervienes con una persona... ¿qué es lo primero que hace un policía en ...pero que sentido común... ...tú estás peleando con una gente ...y lo primero que tú haces es protegerte de esa persona... ...pues tú no lo dejas ahí sentado para que te ...pues te ellos ataque. lo sentaron en un rincón... ...en lo que hacían el allanamiento... ...sacaban los chivos... ...el tipo que tenía los chivos como parte de su familia... ...entendía que cogió y sacó un ...oye eso armado... ...lo dejaron ahí armado... ...y eso mismo pasó con este señor... Lo dejaron armado, no lo esposaron, no le quitaron el arma, por pues eso es lo primero que tú haces. Ahí pudo haber matado no solamente a la señora, sino a un par de policías. Y los niños. Exactamente, no, no pudo haber hecho un desastre por falta de profesionalidad de la policía. Y eso no debe pasar en un país donde la Policía Nacional tiene, ha tenido muchos entrenamientos y se ha gastado mucho dinero y muchas horas dedicado al entrenamiento de la Policía Nacional. Esas son cosas que pasan precisamente por lo que hemos dicho acá, que tú acabas de repetir, que yo menc he mencionado. Sí. O sea, en definitiva, la policía actúa en este país dependiendo de quién sea el personaje. Y eso es un grave error que hay que quitarlo. ¿Y cómo se quita eso? Sencillamente dándole mejores condiciones económicas... Y, y, y condiciones de trabajo a la policía Que la policía sienta, el policía sienta Que si lo votan de la policía Perdió su carrera y perdió Un buen trabajo Y que se sienta eh, los dominicanos y, y propiamente el que ejerce la función de, de, de ser policía Que se sienta orgulloso de esa labor claro, esa Nosotros no acá La posible? percepción de, de la gente Cuando un policía, un policía. Mira, Bu Buenos días buenas. Y buena equipo. Adelante. Buen día. Me viene a la mente ahora aquel día, con esto también, Amado, ajá que Pindicho mató a Chino en el Ah, ¿Te igualito. Acuerda, ¿Te acuerdas, Igualito, totalmente de eh, acuerdo. ¿te acuerdas de eso? Porque, claro, porque claro. Carolina no. Claro. ¿Y qué pasó con Pindison? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque lo dejaron armado. Sí, pero porque era un alto dirigente del partido de gobierno, que era el partido reformista, y era un hombre cercano a las autoridades locales y al propio presidente de la república. Imagínate, a ese hombre no se le podía tocar. Privilegio. Exacto, los, privilegio. Privilegio. los tenés. privilegios. Exacto, los privilegios. Los malditos privilegios en este país son los que nos tienen como estamos. Y esas cosas no pueden pasar siempre habrá la posibilidad de que acontecimientos de esta naturaleza se repitan si nosotros seguimos actuando a, de esa manera a, sobre todo autoridades como la policía a esto no se le podría sumar eh, lo que pasó con la fiscal de San Pedro que los mandaron para su casa eh, el tema del privilegio o facilidad porque han sido son personas que trabajan en instituciones del orden ah tú dices lo del cambio del, de medida de coerción de la fiscal <coughs> Bueno, si fuera un Don Juan, no. Bueno, no, pues, aquí no, si estamos hablando ahí, del de momento, de en el momento del, de, de, del hecho, pasan esas cosas. Mire, hay un tema que yo quiero tocar antes de que me, me saquen de la... Pues ya me están poniendo la música. Aún cuando nos toca un poco de... Sí, el, pero mire, hay que, tener, hay que tener pendiente a este muchacho, a sí, David Collado, no, no. el alcalde de la capital. Yo le voy a leer una información, mire... La alcaldía del distrito, y quisiera que me pusieran unas imágenes que, hay, que andan por ahí en el máster, por favor. La alcaldía del distrito nacional realizó el 25 de diciembre, día de Navidad, un amplio operativo de limpieza en toda la ciudad capital con el fin de asegurar que ésta se mantenga limpia y en condiciones durante estas fechas festivas. Más de 100 camiones y unos 500 obreros fueron distribuidos en las principales avenidas de todas las circunscripciones que conforman el Distrito Nacional, además de las rutas normales de los camiones de basura. Además de eso, ese, ese otro operativo. De su lado, Collado recorrió todas las avenidas supervisando que los trabajos se realizaran de manera correcta en los horarios establecidos. Vamos a, vamos a ponerle audio, vamos a escuchar el audio, por favor supervisar si los camiones están cumpliendo con su ruta hoy día 25 de diciembre. El único compromiso que tengo como alcalde de la ciudad es con la ciudad de Santo Domingo. Por eso puedo salir a exigir y a verificar las rutas y la frecuencia en todo el distrito nacional. Nuestras medidas con la compañía de basura han traído ahorro por más de 1.300 millones de pesos a la ciudad de Santo Domingo. Eso se llama hacer gerencia en una ciudad y los retrasos del vertedero de Duquesa por las malas condiciones, por las pésimas condiciones que tiene el vertedero, cada vez que llueve colapsa y provoca un retraso en la ciudad de Santo Domingo. Bueno... Pongan atención, mis amigos, este muchacho tiene unas una condiciones gerenciales bastante buenas y independientemente de que sea en la capital, en el Distrito Nacional, pero ha hecho una magnífica labor y es lo que se necesita, es un gerente. Por favor. Es un gerente lo que se necesita, no se necesita un político que quiera... Eh, alzarse con la victoria y que bueno, un gerente que sepa dígame que es populista porque está en la calle en eso, no, es, es gerente, está, está supervisando lo que mandó a hacer, lo que entiende debe de hacerse. Ese día fue populista, nada más no? No, aplaudido por los empleados. No, de eso no es populismo. Grabado los 25 de diciembre. No necesariamente. Eso pero, eso indica, pero eso indica, pero eso, pero es un, pero es un individuo que ha demostrado, ok yo te voy a comprar eso, yo te puedo comprar eso, pero durante todo el tiempo ha demostrado que es gerente. Eso yo te lo compro. Ah, pues pero entonces ahí, estamos de acuerdo tú y yo, yo te compré a ti y tú claro, me claro, compraste claro, a mí. Claro, Vámonos a claro. la pausa ahora, gracias. Ah, bueno.